Sin embargo, todas tus caricias y besos fueron falsos. Hasta cuando decías. Y entonces llegó el momento esperado de decirte, mi amor, ya no te. Tu esclavo de la noche a la mañana Y no poder Escapar de tu lado Porque sé que en tus brazos Me tienes tú Voy hablando por la vida Que lo un día Inventamos con amor Al final llego a tu encuentro Beso tus labios junto a tu Esclavo de la noche a la mañana porque